Entonces esto eh, da cierto nivel de, de, de, de sensibilidad a poder ser poseídos por este espíritus de bajo astral o por eh, mala vibra, digámoslo así, si lo podemos definir de alguna manera Entonces, por eso le digo, es importante Hola, buenas noches, ya tratando la manera de empezar la, la velada o la pasada de la noche aquí dentro de la casa embrujada este día puntualizando que casi las 9 de la noche un 12 de marzo del 2021 así que pendientes que vamos con el canal de youtube luego de que habíamos recorrido ya la casa en la terraza decidimos escuchar las experiencias paranormales de alguien de los asistentes escuchemos Así que la cama de este Entonces, cuando yo entré en el cuarto de mi hermano, escuché que estaban rebotando una pelota y no era nada. Ese día, sí, hasta pálida salí. Mucho irme. ¿Alguien más quiere contar algo ¿Sí? que haya vivido? Él. O sea, se mira es que está, está traumadito. Que me agarrando la cintura. Mm -hmm. Pero, sí. y allá, <risa> estábamos dentro, Estábamos como nosotros estábamos hasta el final. Sí, ya así. Ajá, es cierto que nos así. Entonces, fíjate, que, fíjate que te voy a comentar algo. No sos el primero que nos cuenta, nos comenta algo así. En los otros recorridos que yo daba acá dentro de la casa. Eh, entré con otra pareja. Y eran jóvenes. joven Y el muchacho, el muchacho entró más nervioso que la muchacha. Y nos comentó eso de que si, escuchaba como que detrás de él. Como que se tapaban, como que tiraban y tiraban en, en la cola hacia atrás. El sismo y el miedo a veces se expresa en risas nerviosas Por eso algunos de los asistentes expresan de esa manera su temor en el ambiente Tengo un cuarto solo y tengo poquita Este, Hubo un tiempo que escuchaba que alguien caminaba Que se escuchaba en taconada Y él caminando Como que era mujer Ajá, como que era mujer igual ¿Dentro de la casa? Sí, adentro. Entonces lo que yo hice fue sacar mi teléfono porque yo estado de WhatsApp y empezaba a Entonces, yo que estaba grabando me grabando. Sí, eso es mi testigo. ¿Solo ¿Y este tenés eso en video? No, yo creo que ya no en el otro celular. Pero sí, No fui el único que lo vio porque lo puse en el estado de WhatsApp directamente a ver salir del cuarto. Porque, bueno, eso fue siempre relacionado con lo mismo eso de la luz. Hubo un tiempo que del otro cuarto llegaban y me golpeaban la pared. También este volví a escuchar eso, que andaban caminando con tacones. Sí, con tacones. Entonces estaba yo empezándome a quedar dormido cuando en la puerta de la entrada llegaron y no le tocaron despacito. No como que la agarraron a. A trompones, entonces cuando yo escuché eso, yo nunca, o sea, si sí me asusto, si sí me asusto, pero yo me levanto. Luego de que estuvimos en la terraza, decidimos volver al segundo nivel y probar el barrio de radio y el espíritu. No saben todo lo que sucedió. Veamos. Los asistentes parecía que no querían tomar el valor de hacer algunas preguntas. Hola, Javier. Si ¿Sí, usted ah, no tiene no, valor, no, no. Ah, te molesta que andemos aquí haciendo la expedición. Sí. ¿Hay aquí? ¿Eres un demonio o un alma en pena? ¿Eres un demonio? ¿Eres un demonio? ¿Eres un ¿Demonio, digo. ¿Te molesta que...? Te molesta que andemos aquí? Quieres hacernos algún tipo de mal? nos vayamos. Sí. ¿Eh? Bueno, vamos a pagar. No esto. Esto. Vamos a apagar esto y vamos a vamos a bueno, pagar el no ah, poquito ¿Eh? está sacrificando. ¿Eh? Luego decidimos cambiar a la aplicación del Spirit Box. Escuchemos qué dicen. ¿Quieres que nos vayamos ya? ¿Eres hombre? Un asistente decide preguntarle el nombre. ¿Cómo te llamas? dijo? ¿Hm? William dijo. William o ¿eh? o algo así. ¿Tu nombre es William? ¿Tu nombre es Brian? ¡Sí! ¡Me puta! ¡Me desmarose, O sea que vos sos el Brian. ¡Sos el Brian! ¿Verdad que no tenés miedo? Nosotros no te tenemos miedo. Yo no te tengo miedo. ¿Alguien de nosotros en que alguien se murió allá en las Uno de los invitados dijo que le jalaran el cabello a la chica y esto es lo que sucedió. Pongan mucha atención. en video, levantar el pelo a la margarita sí. alterar la temperatura <risa> del ambiente <risa> la temperatura del ambiente alterar la temperatura del ambiente <risa> ¿No quieres matar? Pero no tenés autoridad para matarnos. Dios no te ha dado autoridad para matarnos. A nadie. Luego de que observamos y ocupamos el spirit box decidí mostrarles cómo es que funciona la cámara espectral pero en esta oportunidad solo estamos viendo la cámara de uno de los asistentes en el siguiente vídeo te mostraré cómo se mira desde la captura de la computadora de cómo funciona la cámara espectral Sí, activa en la sombra pero eso es lo que es el fondo porque por lo menos si yo me pongo enfrente de ella aparezco de un color y si adelanto la mano la mano aparece de otro color y la respectiva sombra ¿sí? me entienden el fondo de lo que les explico sí. ¿Sí? verdad el fondo de lo que es pero ya es solo sin sí, uso a continuación veremos las expresiones de las llamas Especial, ¿verdad? en algún tipo de símbolos sí, bastante sí. icónicos a través de la historia. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ese, ese. Y se está haciendo otro. ¿Qué es el Sí, Era un círculo y porque todas las llamas salían hacia él. ¿Verdad que no tiene explicación? Si ponía corriente de todas las que empiezan sentido. ¿Verdad? Pero ahora tenemos un y nos estamos invocando no hemos dado nada fuera de lo, que lo normal, digámoslo así. Solo estamos experimentando situaciones de reacción física.